Parece que sí. Mandamos esos sinvergüenzas. <coughs> Se viene el ceviche concha. El ceviche camarón. Mami chula. ¿Te he puesto la pila, mami chula, en las vacaciones. Señoras y señores, damas y caballeros. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! ¡Qué orgasmo! ¡Qué orgasmo! ¿Cómo dice? Dije que era bueno. ¡Aguanta! ¡Madre bendita! ¡Madre mía! ¡Qué sinvergüenza el pefero!